Este es un experimento Voy a leer un, algunos escritos, algunos poemas que he hecho Le he llamado Poemas bajo la lluvia Y pues aquí va el primero Se titula Te extraño <ríe> Qué trillado Niña de mis amores, desde que el sol se pone hasta que el día pierde sus colores Digo a tu recuerdo, no me abandones Despierto y te veo sin verte Te hablo, te susurro, te lloro, te canto un cántico inerte en un largo suspiro sonoro En las flores siento tu aroma y en el desliz de sus pétalos acaricio tus labios y acaso asoma tu esencia que me dice, bésalos. Niña de mis sueños y alegrías, ¿es acaso mi condena estar lejos, añorar e imaginar tu compañía y conformarme a recuerdos viejos? Porque deliro si no te hablo, si no bebo la dulzura de tus palabras, vocablos, que es bálsamo a mi locura. Tus fotos son mi cama, en tus sonrisas me recreo, sollozan mis ojos que braman cada segundo que no te veo. Niña, sueño de mis sueños, eres la mandamás de mis fantasías, fantasías de soñar que soy tu dueño, dueño de cada una de tus sonrisas. Ok, este no tiene título. No hubo premonición alguna que me advirtiera Que este corazón mío de nuevo latiera Y sí, me duele admitirlo, ¿lo niego? <ríe> Siempre Aunque por dentro me consuma cual fiebre Fiebre de esa tu entrega absoluta Entrega que me paraliza y muta Pero que muere cual hojas secas de noviembre ¿Qué culpa tienes tú de ser como una diosa? Divina, ancestral, etérea y muy caprichosa Qué culpa tienen mis latidos de creer Que soy quien te redima de tu perecer Sabiendo que tu torre es la más peligrosa Restringida, prohibida y un tanto engañosa Solo quería que supieras que de hecho No ha dejado de crecer la ilusión en mi pecho Que te pienso aún sin que me lo proponga te quiero aunque el tiempo ha sido estrecho y que te amaré aunque todos se opongan mientras shh, guardemos silencio vivamos y disfrutemos de la vida así como lo hicimos en el comienzo pues tarde o temprano serás mía o tarde o temprano seré solo silencio querida Que okay. esta es como una, un poema fallido. <risa> Desgarro mi mano este amor mío, por frágil ego ahorcado sombrío, y a llantos imploro el regreso de las noches y lunas de queso. El que falla aquí está claro, soy yo, el descaro y de poca conciencia, no sé, pero sin duda ser libre queremos los dos. Aun cuando veamos perdida la fe. Aquí va otro que es, se titula Amor Loco. <risas> Te amo y moriré loco De esa adicción que lleva tu nombre, tu piel y tu porte Aunque yo quede corto y muera poco a poco Aunque la condena de la orden ...de acabar con este loco, este pobre hombre que decidió amarte, abandonando la cordura, con tal de abrazar, aunque sea un instante, una parte de tu ternura, de esa figura constante, intermitente y semi-obscura, que se adueñó de la mente vacante de una criatura, que quiso amarte a lo grande, intensamente y sin ataduras, sin peros, ni comparecientes, pero sin antes no ver que era locura, ser amante de una inocente de alma pura que tenía como acompañante un valiente sin armadura, un viajero que va hacia adelante pendiente sin habladuras, <risas> al contrario de este corriente agonizante que perdió a su futura por llegar tarde, demente y sin una cura, pero que tras se levante, ferviente, dice y jura, que te ama cada instante, para siempre y con locura. Wow, este estuvo un poco intenso. Uh, este se titula que un beso sea suficiente que un beso sea suficiente para guardarte dentro mío y un abrazo tan fuerte que perdure durante el frío todo lo demás que sea lleno de momentos y sonrisas de un te ayudo sincero sin vicios ni avaricia quiero darte lo que tengo quiero que disfrutes lo que soy para protegerte en el invierno y cubrirte bajo el sol y si algún día me necesitas sea por dolor o por amar, si tus flores se marchitan, te llevaré hasta donde está el mar. Prometo ser mejor, por ti y por mí, por los nuestros que han de venir. Y el porvenir, ¿quién lo conocerá? Aún así de algo estoy convencido, que si un día esto acaba vencido, el amor verdadero aún perdurará. Este se titula ¿Quién es ella? Ella no busca, ella no habla ¿Quién es esa que mantiene el encanto al borde de la muerte? Que entre sus alas vierte y reparte agua dulce y salada Agua que sacia y deshidrata Ella no llama, ella no espera Como Fénix en pleno glamour sale y parcela Sale y pasea por donde quiera, como si quisiera, como si pudiera Pues sabe y presiente aún, que en quemar es experta Aquel que se le acerca, al que se encanta por su luz He llegado a creer que ella no siente Quizás sea cierto, quizás me miente Quizás todo en ella es una verdad fría O a lo mejor, sea una dulce mentira Nunca lo sabré Ella dejó escapar su sonrisa En lo amargo de una lágrima Pero suya no es la lágrima La lágrima es mía Los ojos de ella están secos Cual tierra árida, pálida Sin invierno ni aire fresco Es como la extinción Prematura e imparable Ella no Ella no Ella es inalcanzable sea como sea, ella de mi corazón es dueña. Me pregunto si sin buscar ni esperar, sin sonreír ni llorar, sin sentir ni hablar, la quiero. ¿Cuánto más si en verdad lo hiciera? Ok, este es un pequeño escrito sobre la soledad. La soledad. Un murmuro sensible que sin saber hablar se incrusta en la vena profunda de tu alma diciendo Soy aquí, soy ahora ¿Por qué me apartas la mirada? Me ves como si miraras el martirio Cierras tus sentimientos y los dejas volar entre las hojas de lo banal Soy aquí, soy ahora Escupe la estúpida egolatría que te come Abre tu mente y besa a mi compañía soy tu soledad, soy aquí, soy ahora. Aquí hay otro poema, ah. otro poema sin título, pero que quizás le podría poner. Ah. No sé, ¿Diosa? ¿eh? Sirena perdida que te cruzas en mis mares, Ave vencida que surcas mis manglares, Eres espléndida en todos los sentidos, Haces que se postren ante ti todos mis latidos, Te suplica el rey y te suplica el mendigo, Eres luz y obscuridad al mismo tiempo, Eres esa rosa que marchitó el pronto viento, tú eres la respuesta que jamás nadie preguntó, eres el tesoro escondido que el infortunio negó, eres la providencia que en clemencia dice no. Eres y no eres, sonríes y a la vez hieres, en ti el deseo queda ebrio en tus laureles, portadora de doscientas mil millones de pieles, sabes azúcar y dueles como un quintal de hieles jazmín plantado en el jardín de mi desolación, eres la ama impetuosa de todas mis mujeres, la que mueve las cuerdas de mi desmotivación, tus manos desgarran mis dedos cuando las toco, tu boca apaga mi razón en el veneno de tus labios rojos, eres el enigma que Einstein no pudo descifrar, eres el lado oscuro de la luna, eres el lugar más profundo del mar. Eres la pregunta que las dudas jamás pudieron contestar. Eres y no eres. Naces y no mueres. Eres el milagro inmortal que la divinidad no pudo negar. Tú y tu perfección. Tú y tu contradicción. Sabes hipnotizar a la hipnosis para que te sirva. Sabes aplicar la dosis exacta para que reviva la pasión y la lujuria, la locura y la penuria. Mientes a la muerte para que nadie te descubra. Socorres a la herida para que ésta no muera Y haces de la vida la más intensa Y haces de la muerte la más dura Tú, mujer, que eres antes que yo era? Sácame del pozo que tu nombre siempre lleva Abrázame antes que la luz en mí muera Solo repite cuántas veces te he amado Y admite si has sido en condición sincera Esos deseos de conservarte a mi lado Asciende al Pegaso que huele más alto para arrancar de una nube rocío de fe y llanto y así untarlo en mi podrido desencanto. Ámame hasta que muera mientras tanto, ámame hasta que venza triste este llanto, que yo seguiré enamorado del perfume incauto que dejó tu cruel encanto. Este es un... este pequeño poema se llama Sueño. Hoy amanecí con un sabor de dulce menta, de esos que no se encuentran ni en las tiendas. Hoy desperté con un sutil aroma, que no se encuentra ni en las amapolas. Hoy abrí los ojos, con un calor abrazándome el alma, ese calor que solo hallo entre tus palmas. Esta se la dediqué a mi novia. Se llama Quédate aquí conmigo. Tú, mi piedra preciosa de verano, la que hace salir el sol con sus ojos, la que apaga mi invierno y desarma mi alma en dulces antojos, quédate un momento más conmigo, pues en ti, el frío huye desconsolado, y la alegría parlotea en brazos ufanos de tu corazón apasionado. Quédate, pues eres el sol de mi luna, la claridad sublime de mis sueños nocturnos que ciega mi tristeza e ilumina mi senda de poeta, poeta loco que tiene como vicio el quererte locamente apresurado, sin más alegría que verte sonreír, sin más dolor, que alejarme de tu lado. Piedra de verano, quédate conmigo, en mis alas efímeras que te cubren, que te aman en el tormentoso frío de la vastedad del cielo sin nubes, ahí donde las estrellas nos cantan, donde el paisaje se vuelve nuestro amigo, donde somos fundidos en cada mirada, en la clara sencillez de estos corazones perdidos. Quédate, antes que la lluvia te lleve, antes que la inminente tempestad arrolle nuestro nido incauto y leve De recuerdos cálidos y abrazos eternos Antes que nuestras manos se separen Y solo quede la sensación vaga del calor de nuestras almas Que gimen por no sentir ese adiós que tanto me causa favor Quédate un momento más conmigo Mi verano, tú, mi piedra invaluable Antes que te vayas de mí, antes que me obligues a olvidarte y todo llegue a su fin Quédate aquí conmigo Esta se llama Tevi En la magia incierta de nuestras estrellas te Tevi un evento sin paralelos pasó frente a mis ojos, pues... Te vi. Y en ese eterno segundo me quedé atrapado. En las millones de posibilidades, en los grandes y pequeños detalles, hasta quedar localmente enamorado de ti. El fuego ardió en secuencia perfecta. Eres tú el amor perdido que dejé olvidado entre sueños y estrellas, entre accidentes planetarios por ellas, las estrellas. Y te vi... Y no dejé de hacerlo hasta quedar atrapado en tus finas querellas. Ahora alzo la vista a este cielo estrellado Y entre lágrimas y suspiros pido gritos Que si el porvenir no es a tu lado, me arranque el alma Y repito, me arranque el alma, pues estar sin ti no lo permito. No dudé en desnudarte mi primer te amo Y te lo entregué sin esperar nada a cambio pues en la maravilla perfecta de tu ser, me susurraste en el alma, yo también. Aunque nuestros corazones se encuentren unidos en una sola razón, quiero pedirte paciencia mi amada, mi dueña de mis sueños y mi corazón, que si un día no puedo más y decidas renunciar, toca mi pecho, lee mis ojos y recuerda lo que fuimos y lo que nos atrevimos a ser por el simple hecho de querer amar. Hoy te prometo que cuando las nubes tormentosas del desánimo opaquen nuestras estrellas, volaremos a lo más alto y en el amor de nebulosas te llevaré hasta quedar atrapado en una de ellas, pues no me importa ya donde estemos, donde vivamos y lo que haremos, solo importas tú y si me quieres a tu lado, ahí estaré, pues ahora eres mi gran amor y porque ahora, te amo. Este se llama... Perdón. Perdón. A este hombre que bien conoces, por ser, como bien ya sabes, que entre complejidades, te ama entre sus errores. Perdóname tierna mía, por el colapso que causo, Cuando te hago demasiado mía, perdona mi sed de ti, Perdona si al beberte a sorbos, extraigo lo más profundo de ti, Perdóname una y otra vez, pues no tengo otra manera de fallar, Que amándote mujer, amándote sin permiso, sin medir el infinito, ni el peligro ni el abismo, solo amándote una y otra vez. Perdona este corazón acelerado que vive corriendo entre emociones, perdona esta mente inquieta que te piensa aún por las noches, perdóname a mí, tiernísima, por ser pobre en tiempo, por ser rico en drama, por estar bañado en sentimiento y por quedar desnudo esperándote en mi cama. Perdóname y solo perdóname, pues haré de cada perdón un te quiero, y en cada disculpa un deseo, deseo de amarte, aún entre mis errores, sin tener más error que enloquecer queriéndote, hasta convertirte en la más espléndida de mis amores. vosdata PERDÓN